Nos sentimos mucho mejor. Gracias papitos por ayudarnos. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¡Saltar! ¡Saltar!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 Está tan vacía. Dame algo sabroso. ¿Puedo comer un? No. ¿Puedo comer un? ¡No! ¿Puedo comer un? No! ¿Puedo comer un? ¡No! ¡No, no! no.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 ¿Podemos comer espinacas? <risa> ¡Apresúrense todos! ¡Iremos a un divertido paseo! ¡Es hora de otra aventura! ¡Todos abróchense los cinturones! ¡Las ruedas van a girar! Las ruedas del autobús girando van las ruedas del autobús girando van Por toda la ciudad Vamos a jugar Veo, veo con mis pequeños ojos Algo que comienza con M ¡Oh, oh! ¡Yo sé! ¡Es un mono! <risa> ¡Correcto! El mono del autobús charlando va Charlando va, charlando va El mono del autobús charlando va Mi turno. Veo, veo con mis pequeños ojos algo que comienza con G. ¡Oh, oh! Lo sé, lo sé. Es un gato. Es correcto. ¡Woohoo! El gato en el autobús hace miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. El gato en el autobús hace miau, miau, miau. Por todas las...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 <risas> Los animales del autobús alegres van, alegres van, alegres van Los animales del autobús alegres van por toda la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van girando van Las ruedas del autobús girando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 10 botellas verdes colgando en la pared 10 botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre 9 botellas verdes colgando en la pared 9 botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared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 Abre seis botellas verdes colgando en la pared. Seis botellas verdes colgando en la pared. Seis botellas verdes colgando en la pared. Si a una botella verde le ocurre cae, abre cinco botellas verdes colgando en la pared.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 Aquí estoy, aquí estoy como estás tú Puesto y el otro no Diddle, diddle, dumpling, mijo yo